¡Hola! Yo soy Lila Tochi ese es el segundo video donde te enseño cómo forrar cajas. ¡Vamos! Aquí está la caja que envolveremos. Base, tapa. Uf, solamente vamos a envolver esta. Comenzaremos colocando sobre el papel. Y vamos a checar de qué manera vamos a envolverla. De manera que desperdiciemos menos papel. Si la coloco de esta manera, utilizaré hasta aquí. Y me sobrará este espacio. Aquí dejaré un pequeño borde para doblarlo de esta manera. Hacia adentro. Iremos doblando poquito a poquito. Solamente la parte del centro. Y justamente aquí colocaremos una cintita. Bien pegadita. Ahora, de este lado, para ubicar bien el papel, vamos a empujar un poquito la caja y estirar el papel de abajo. Empujo y jalo. Y aquí le vamos a hacer una pequeña marquita. Ahí se ve una línea. Y le vamos a dejar un margen más o menos del mismo tamaño que el otro lado y vamos a recortarlo aquí no te preocupes si no te queda perfecto no pasa nada no se va a ver lo doblamos así y vamos a hacer lo mismo que el otro lado ten cuidado de estirar bien el papel antes de doblarlo para que no lo rompas vamos a jalar el papel de abajo hacia arriba y el que está doblado hacia adentro vamos a empujar un poquito para que quede bien estiradito el papel. Ahora nada más falta ponerle la cintita. Ahora de los lados meteremos esta pestañita así. Hay que checar que las esquinas estén bien marcadas y que no nos quede bombachito. O gordito. O con burbujas. Vamos a colocar con una cinta para que no se nos mueva. Y hacemos lo mismo de este lado. Jalar. Y para adentro jalamos poquito aquí el papel para que no se nos arrugue, marco poquito jalo y aquí está bien, no hay burbujitas y le pongo otra cintita. Aquí voy a doblar para adentro este pedazo de papel. Lo puedes hacer individual, pestañita por pestañita, o los puedes agarrar los dos juntos porque yo ocupé otra cinta Ups. y ya nada más doblamos este triangulito hacia adentro que si te queda muy largo le cortas y si no, pues solamente le ponemos cintita y ya quedó quedaron estas cositas bombachitas pero no pasa nada pero si eres muy perfeccionista Nada más hay que ponerle una cintita así. En las esquinas. En todas las esquinas. ¿Verdad? Y listo. Ya quedó. En esta mini cajita vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero vamos a ubicar la cajita sobre el papel. Y vamos a checar que el papel cubra bien la cajita y aparte quede un pequeño margen para que pueda doblarse hacia adentro y ahí colocar la cinta. Hacerlo con todos los laditos. Aquí yo le marqué y voy a dejar un pequeño margen sobre la marca. Y lo mismo aquí. La marca corto un poquito más arriba. Vamos a ubicar aquí el papel y con una cintita lo voy a amarrar así del centro y luego del otro lado otra cintita. Marcamos un poquito, hacemos el triangulito así hacia abajo, bien marcadito todo, bien estiradito, ocultar este piquito. Muere Piquito. Y, y aquí nada más le ponemos una cintita para que este quede aquí. Y si no, otra. Un truco es también usar la uñita para rascar la cinta y así que se pegue mejor. Y hacemos lo mismo del otro lado. Tan tan. Armamos la cajita. Y ya quedó muy bonita. Esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte. ¡Nos vemos! Estrellita.